Presentamos El Editorial, hoy titulado Cuidar a mamá. El país reportó ayer 1.765 nuevos casos del virus del COVID-19 captados en las últimas 24 horas. Los mismos están distribuidos en las 32 provincias del país. Los principales hospitales COVID de la capital tenían una ocupación de casi el 100%. Y un elemento sumamente preocupante es la presencia de lactantes y niños de entre 2 y 3 años en las emergencias del Hospital Robert y Cabral de Santiago aquejados por el COVID-19. La población debe mantener las medidas sanitarias, sobre todo el distanciamiento y más con el Día de las Madres este fin de semana. Ahora más que nunca debemos de cuidar a mamá. Que su regalo no sea precisamente el coronavirus.